Sexual, sin palabras que nos valgan de colchón, te desnudo en los reflejos desde el este lúgubre vagón. No. Caricias en tono venial, a tres asientos descarrilan por amor. Descalabra esta tensión sexual un inoportuno revisor. Y de esos rayos, pido la verdad tus labios en vez de solo un adiós Breve y pasajera, historieta de un ardor como una escueta. Viñeta de amor, efervescentes, miradas se empañan bajo un hervor. Y de cual susurro sorda como una oración, dos sordos mudosos Se cortejan tras un teclón, intermitentes, miradas accidentes. Gracias Escuchando... Infernal, hastío y pedio ponen medios a escapar. Y te descubren el deseo de un careo racional. A dos carriles, un local, nos da lato y nos volvemos a encontrar. Y otro rato para el magreo, tímido y casual. Y de so oh, yeah, yeah. Pasajera historieta de un ardor como una escueta, viñeta de amor. Efervescentes miradas se empañan bajo un hervor. Leve cual susurro sorda como una oración, dos sordomudosos se cortejan tras un teclón. Intermitentes miradas accidentan.